Buenos días, desde el meeting room acabo de terminar mi clase de italiano Estoy tomando clases de italiano con Babel Live Esto no está pagado, no, pero gracias a... Este va a ser un canal de fans de Fernando a él? él me recomendó pues, meterme a Babel Live y está buenísimo, la verdad que me está gustando muchísimo. Y como, pues, en el voluntariado pareado, mis, mis tiempos son quebrados. No puedo inscribirme a una escuela aquí en Italia como yo quería. Pero no así, los maestros de Babel son nativos hablantes. Entonces, tengo maestros de Roma, de Venecia, de, que están viviendo aquí. Entonces, buenísimo. Ahora son las 10 y a las 11.55 vamos... Ana, una de las voluntarias y yo, a tomar un bus, un Flixbus, a Bolonia Y vamos a estar, hoy es jueves, de jueves a sábado, para aprovechar a conocer. Así que te voy a llevar conmigo para que veamos que sí que ya, gracias al cielo, ya estoy saliendo de la enfermedad. Como que de repente se me tapa una fosa nasal, pero bien fuera todo va muchísimo mejor, así que vamos a desayunar, terminar de empacar super rápido, que no es mucho, y nos vamos. Hemos llegado. recuerdo, de generarles un pequeño tour del, del cuarto del hostal ahorita que no hay nadie y entras por la puerta así parecen las puertas es el número 24 y entras pones aquí la llave que tengas electricidad y déjenme les doy la vuelta para que vean cómo se ve okay, entonces allá está el baño hay mini split hay dos literas Aquí es donde pones tú La mía aquella Una pequeña mesita Para que abres la puerta Y aquí están mis cosas Esto voy a poner mi donita aquí arriba Para dormir más a gusto Siempre traigo mi y cosa Para arreglarla. Y, y este tipo de candado Súper recomendado para que lo puedas meter aquí así Estos también están bien, pero son más pesados Normalmente este tipo los venden aquí en los hostales Pero yo estuve compré el paquete de 4 en Amazon Y sirve para bloquear esto Bloquear tu maleta, bloquear esto Aquí traigo la laptop, entonces Súper bueno Buenos días Good day, right? Yes. Good morning. Good morning. Estábamos caminando por un parquecito hacia una calle que queremos llegar, pero hemos encontrado un mercado enorme. Vean. Ay vamos. está Okay, it's gonna be in English so you can understand. <laughs> yeah, you. We've come to the end of our first trip here in Italy, and we're leaving the hostel. This is how we look. So you just want to capture the difference between yesterday. And me. Oh yeah, <laughs> all glammed up until they all destroyed. Yeah. Um, Don't drink too much, guys. Yeah, obviously I didn't show them that, but I showed them the good part, which was the music. And um, we had a great time, definitely. But we're good. We're heading to the bus station. Our bus was delayed like, 45 minutes, which was okay, because I could finish work, and she looked for her water bottle that was <laughs> Finally. I know. But hey, thank you for coming along. Love you. Bye. Bye. Bye. <gasps>